Tengo el gusto de presentar a Nicolás Paxi, a Luco CEO y fundador de Ontopus Protect, ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo andás Juan? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte. Bueno, y, eh, gracias por, por participar y donar parte de tu tarde. Siempre a última hora. Que estamos ahí ya terminando el, el día laboral, pero se quedan ahí para participar. Así que muchísimas gracias. Para bueno, darnos. Ojalá a terminar ahora. Bueno. bueno una, una manera de decir. Yo termino el programa, hoy arranqué 6 de la mañana Y mi programa de radio lo termino a las 8 de la noche así que Se hace bien. largo, la verdad bien, bien. <ríe> se, hace, se hace muy largo se hace muy largo. El, el, Bueno, ustedes tienen una, una startup Que ofrece soluciones digitales a, a las personas que administran o viven En edificios, en country, en los barrios eh, Brindan la transparencia, accesibilidad sensibilidad a la comunidad O sea, todo lo que hacen es conectar ¿Qué hacen? Conectar proveedores con... Con gente sí. que vive en estas urbanizaciones O también los sistemas de ingresos Contanos un poquito qué, qué es Octopus Mira, la manera más fácil y más criolla de resumirlo Es que nosotros buscamos resolver todas las necesidades Que hay dentro de una comunidad residencial A través de una única plataforma Entonces, eso obviamente se va construyendo y va evolucionando día a día eh, vamos agregando nuevas funcionalidades, nuevos features, integraciones con distintos partners, como pueden ser plataformas de pago, empresas de seguridad, recién mencionabas, etcétera, etcétera, para que todo se pueda resolver desde, desde, un, desde una única plataforma. Eh, y un poco de esa inspiración viene, yo eh, trabajé en Mercado Libre varios años y ahí lo que veía es que resolvían todo lo que tenía que ver con el comercio electrónico a través de un único lugar, desde los pagos, los envíos, eh, financiación que había en ese momento, eh, bueno, y, y todos los servicios que te ofrece Mercado Libre para resolver la compra-venta entre dos partes. Bueno, eso mismo buscamos nosotros como concepto, es decir, crear un ecosistema de soluciones que permita resolver todas las necesidades que hay en, un, en una comunidad residencial. y y poniendo el caso de un edificio, puede ser desde la reserva de los amenities, si el edificio tiene amenities, eh, como hacerle un reclamo al administrador, como también que el administrador pueda resolver y, y administrar la parte contable de, de las finanzas del consorcio, o eh, para los proveedores, los reclamos desde ahí, etcétera etcétera Claro, claro. O sea que... Eh, no no no está pensado no es no es el sistema de ingresos por ejemplo un barrio privado el sistema de ingresos de acreditación de proveedor eh, propietario visita eh, no es la parte esa de acreditación de ingresos sino todo lo que lleva a la administración en el caso de un barrio privado tenés una administración central todos los proveedores el de poda el de pileta el del house el restaurante los vecinos para con la administración para hacer consultas o reclamos, eh, la administración de la cancha... Reservar carrera. la cancha de tenis... Claro, todo, sí, todo. Sí, son un montón de cuestiones. Cuando las empezas a abrir, y por eso te decía, es una evolución constante, son un montón de cuestiones que, que se pueden resolver de manera digital y que cuando empezamos se resolvían todas de manera analógica y, y hoy trabajamos todos los días para que se resuelvan de manera digital a través de una única plataforma, como te decía. Ah, está buenísimo. Sí. Eh, yo tengo la experiencia, vivo en un barrio Y tenemos el, está la administración Y hay canal de WhatsApp, el email, el teléfono entonces pues ahí tenés triple lo, lo, Creo que lo, lo, lo más eficiente es el, el sistema de ingreso al barrio Y todo eso para lo que te decía anteriormente No es esa claro. parte que, que es la que todos también se quejan Y eso resuelve una parte eh, que, que por eso digo, tenemos integraciones también Con distintos partners que resuelven eh, eh, distintas partes dentro de, de las comunidades residenciales eh, pero, pero resuelve una parte la, la del ingreso exclusivamente eh, claro. o los invitados eh, pero después como te decía hay muchas otras cuestiones que, que hay que resolver eh, así que trabajamos mucho de, vos recién mencionabas Whatsapp y, y de hecho tenemos interacciones con Whatsapp también pero esa es una herramienta que todos usamos pero para la vida en, en comunidad nadie se siente cómodo. Yo también estoy en un WhatsApp dentro de, de mi barrio y, y viste se tiran de, de todos lados, no se organizan, y al final tampoco se resuelve, ¿no? Porque es como que hay una, un tópico, una catarata de opiniones y después queda ahí la, la cuestión abierta e inconclusa. Entonces para eso nosotros, por ejemplo... Armamos una, una sección de votaciones para poder manejar eso de una manera más estructurada Darle un marco y que se pueda llegar a, a una solución con, concreta Que es en definitiva lo que todos quieren Claro, muy bueno, muy bueno Ahí estábamos mirando unas imágenes mientras estábamos hablando Porque generadores TV, la radio que se ve Entonces ahí tenemos todo y está buenísimo que Ahí veía re, re, reducción de mora, por ejemplo Bueno, está, está interesante también, sí. Sí, Era sí, claro. hay mucho para construir, para, para, como digo, para ayudar. Nosotros vemos tres grandes partes que, que son los administradores, los vecinos y los proveedores, los que prestan servicios, que puede ser tanto a los vecinos como a la comunidad en sí. Eh, y buscamos unir esas tres partes y, y eficientizar toda la relación y comunicación que, que hay entre ellos, ¿no? Sí. Eh, ¿Hace cuánto arrancaron ustedes? Y arrancamos, lanzamos en el 2017 eh, allá de, Por enero de 2017 pusimos nuestra primera versión en producción Así que eh, estamos desde ahí, tenemos más de 4.000 edificios, barrios, countries este, Que operan con nuestra plataforma Y operamos en, en Argentina y Uruguay eh, Buscando abrir este año en México Claro, este iba a preguntar eso. La idea de México, porque había leído de ustedes lo de México, y digo que bueno, eh, y, están, y están integrando eh, a, a partners o proveedores eh, de los barrios, por ejemplo, vos, como decíamos recién, el sistema de ingreso que también eh, conecte con la app de alguna forma, y por otro lado, no sé, la, la cámara de vigilancia, te, te digo, bueno, la, la seguridad electrónica en un barrio, o los edificios que también tienen los sistemas de ProSegur, viste, que tienen ahí el... totem tótem, etcétera, El sí, Totem. Sí. se puede hacer todo ese tipo de cosas, que digo, bueno, si, si hay una interfaz que conecte con ustedes y las puedan integrar, está buenísimo, porque ahí ya sería el más robusto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, conversamos con todos los players del mercado, tenemos relación con, con todos, con los de seguridad electrónica, monitoreo, seguridad física. Eh, para todos somos muy atractivos, porque nosotros lo que tenemos es eh, la, la liquidación de expensa que eso le llega al vecino y eso le llega todos los meses. Entonces, somos una app que el vecino tiene mayor tendencia a ingresar que por ahí este, a, a estos otros players que mencionábamos. Y, y con todos tenemos una muy buena relación y siempre viendo cómo llevarlo esto a un producto que agregue valor al vecino. Una de las cosas que... Aprendí en Mercado Libre, eh, es que no hace nada que no agregue valor genuino, ¿no? Valor verdadero. Entonces, eh, somos muy cuidadosos, sí, en, en cada feature que nosotros eh, eh, agregamos en nuestra aplicación, esté muy bien pensada y que agregue un, un, Lo pensamos, nosotros vivimos en, en, dentro de Octopus, digamos, los que trabajamos. En Octopus todos los días vivimos en edificios, en barrios, entonces tenemos muy bien puestos los zapatos del usuario y, y siempre a la hora de pensar qué agregar es... Yo, como vecino, si no trabajara en Octopus, si no conociera esta realidad, ¿usaría esto? ¿Me agregaría valor o sería uy esto? Ya me, nos han ofrecido eh, poner seguros, productos de limpieza, o sea, de todo. Es, es, claro. es para... Da para charlar para largo eh, todas las propuestas que hemos tenido, por suerte. Pero como te digo, somos muy cuidadosos. Eh, mismo ahora me, me acordé, en pandemia, poder poner un doctor virtual. Eh, ah, pero bueno, tratamos de, de, de, de, nuevo, de ser ordenados y muy cuidadosos en la propuesta de valor para el usuario final y no que termine siendo una góndola con 10.000 productos y que al final se pierda y, y no, no sepa para qué le sirve. no Así que en eso somos claro, muy según, cuidadosos. Según la, la comunidad y la urbanización, si es, no es lo mismo un edificio que un barrio, que, que otra cosa, entonces digo, bueno, ahí cada uno tendrá una necesidad determinada, y ya tenemos, tienen que ser ustedes flexibles a esas necesidades, y la configuración de un barrio privado no es lo mismo que otro, entonces hay gente que tiene... Tenemos el house, pero no. Tenemos un Zoom, pero el otro no. Tenemos las canchas, como decía, si hay que reservar canchas o no, ahí es por orden de llegada. La... Pero sí, tiene... bueno, entonces cada uno tiene su manera, entonces no son todos iguales. Entonces ustedes tienen que ir eh, adaptando a, a la herramienta, sí, sí. A, cada, a cada circunstancia de vida, ¿no? Como para darle valor y que no sea una, algo que pese. Tiraste un, un tópico buenísimo porque te diría que... Eh, uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos a nivel producto viene por ahí, ¿no? Por, tenemos más de 4.000 comunidades y adaptarse a las necesidades de cada una de ellas es realmente muy diverso, muy heterogéneo, entonces eh, fuimos construyendo una herramienta que se pueda customizar para cada, porque recién decíamos, o sea, nosotros tenemos desde un edificio que por ahí tiene tres pisos, no tiene ascensor, no tiene encargado, no, no tiene amenities no tiene nada, a un barrio que son 500 lotes, con tres canchas de tenis. Eh, entonces, eh, poder trabajar para los dos, eh, y, y que la herramienta les sirva a, a los dos, eh, fue realmente todo un desafío, y, y, y trabajamos mucho todos estos años para poder lograr tener una herramienta que sea flexible, y al mismo tiempo robusta para resolver eh, las necesidades de cada uno. Claro. ¿Cómo, cómo trabajan eh, el, el marketing ustedes internos y cómo comercializan? O sea, porque esto, bueno, te, te, es como porque ustedes no le venden al vecino, le venden al, al, al consorcio, a la administración, o sea, o, no es por usuario de si yo vivo en un barrio privado, ¿por no bueno, le vende a San Juan, ¿Por le vendés a, Juan, bueno, vendés a la administración, es como un B2B. Digamos, porque no, no, le, no le estás vendiendo al, a cada vecino, sino que vos le vendés a la administración central de un edificio o de un barrio o, o de la urbanización que vos. De, o sea, hay que coordina aglutinar grupos humanos, digamos, con, con, vecinos. Sí, sí. Sí, nosotros lo vemos como un B2B2C. Claro. Eh, y, y la manera. El canal principal es. Eh, generar contenido que agregue valor. Viste, esto que hablábamos para el usuario final, también pensar algo que agregue valor. Lo que vimos es que muchos administradores necesitaban ayuda, además allá de herramientas tecnológicas, necesitaban soporte, eh, capacitación, formación. Entonces, lo que empezamos a construir es, eh, alrededor de nuestra marca, ser unos referentes dentro de la industria y, y de conocimiento. Para eso hacemos... Eh, Talleres todos los meses, virtuales, presenciales, en pandemia explotó mucho lo virtual, eh, hacemos eventos de networking, porque ellos no tienen un espacio en donde se encuentran y, y compartan ideas y compartan también problemáticas, ¿no? que, que claro. sepan que tienen los, los mismos problemas. Los síntomas y las soluciones, digamos, o sea, los valores que tiene cada uno y, y las soluciones que seguramente le van a aportar valor a, a otro que lo está escuchando que tiene algo similar. Sí, exacto, entonces construimos mucho desde ahí para posicionarnos como referentes en, en la industria y, y eso lo que genera es una demanda orgánica eh, Tenemos más de 10.000 vistas en, en YouTube al año eh, y, y eso lo que genera, como te digo, es que orgánicamente vengan los administradores Y quieran conocer nuestra herramienta, quieran conocer lo que hacemos Cómo lo que nosotros hacemos los va a ayudar a ellos a potenciarse, a vender más, a tener más tiempo, a administrar mejor, a tener claro, clientes claro. más felices. Eh, y ahí, te, y ahí tenés, que, eh, tenés eh, por ejemplo, tenés un equipo de marketing o es interno o externo, así, cómo manejas tu marketing y, y la venta, o sea, tenés vendedores, eh, tenés, eh, bueno, agentes comerciales, directores sí, de cuentas, así como lo llamen. Eh, nosotros tenemos nuestro equipo de marketing, obviamente, que coordina todo esto. Eh, junto con distintas campañas que también hacemos y, y, y la creación de todos estos eventos, la coordinación de todos estos eventos. Y después desde el lado comercial es más este, un equipo que, que eh, tiene un perfil más de consultor, ¿no? Porque nosotros ah, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo esta implementación. Eh, entonces se necesita conocimiento técnico, de, de no a nivel sistema, sino de cómo configurar y parametrizar la forma de trabajo de cada uno, de cada administrador, de cada barrio, de cada consorcio, etcétera. Entonces, eh, por ahí no es un equipo comercial tradicional, sino más bien con un perfil analítico y de, de consultor. No, claro, pues el eh, de ustedes es, es venta consultiva, eh, una sí. venta B2B consultiva, o sea, eh. Acá, en Generadores TV, hablamos de, de todos estos temas, justamente por eso te preguntamos del marketing, la venta, eh, cómo, bueno, cómo monetizan, ahora viene la pregunta de cómo monetizan, pero, eh, de, como te decía, tratamos de ser la caja de herramientas para los empresarios pymes y emprendedores, y entonces con estas cosas, es el networking que, que vos promovés en, tu, en tu, las reuniones que haces con, con otros eh, usuarios de la herramienta, acá es lo mismo, pero en un programa de radio. Genial, bueno, eh, si, si puedo pasar un consejo, un humilde consejo, obviamente, es eh, nosotros nos tomamos muy en serio la, la parte de marketing en pensar en valor agregado. No hacemos nada de marketing, pareció lo que te decía de, de las features, no hacemos nada de marketing que eh, no agregue valor genuino para, para los clientes, para los administradores. Eh, si, si empezamos a hacer algo y vemos que no tracciona mucho a lo mejor nos genera conversiones pero que no le está agregando valor eh, enseguida pivoteamos y, y aplicamos otra estrategia porque eh, básicamente no queremos vender humo queremos eh, ayudar a que haya mejores administradores sabemos que en el nicho en el que estamos es, es un punto de dolor altísimo de hecho eh, salió como tercer, eh, en, en defensa del consumidor, salió en el, en el top 3 de, los, de la mayor cantidad de denuncias, el, el rubro de, de administradores, entonces o, o cuestiones relacionadas con los consorcios. Entonces, eh, sabemos que, que, que tiene muy mala reputación, muy mala imagen, y eso lo decimos abiertamente, y nosotros queremos ser un agente del cambio en eso. Estamos acá para ayudar a que haya mejores administradores, más profesionales, más capacitados, eh, que, que puedan llevar su trabajo de una manera más organizada y, y, y con una cabeza más empresarial. Así que, eh, más allá de lo que hacemos propiamente con Octopus, como cultura buscamos construir mejores administradores perfecto sabes que es, es muy bueno lo que decís y este, y este tema de, de no no hacemos nada que no aporte valor y que lo tengan el el ADN de la compañía después eso se, se transmite hacia afuera hacia los clientes hacia está, está bueno hacia el mercado eh, te preguntaba justamente lo, lo de bueno el marketing ya me dijiste tenías interno y cómo es cómo ¿Cómo está conformado el equipo comercial? O sea, que tenés una gerencia comercial, tenés vendedores, tenés muy poquitos, tenés uno solo, tenés tres. O sea, ¿cómo, cómo atacan sí. al mercado? Porque tenés tanta diversidad. O sea, el, el comprador de ustedes, sí. el buyer persona de ustedes, tenés, tenés una, un administrador de consorcio que tal vez tiene eh, 50 edificios, ¿cómo podés tener uno que un consorcio solo, pero que bueno, eh, tiene... 200 vecinos en un, en un edificio, o un country, eh, yo vivo en un country, sí. que, que la administración son, eh, los del de consejo de administración, el consejo. La, y la administración, hay un ente que es el consejo, y el otro es la administración, son vecinos, o sea, no, no, no, no tienen administración tercerizada, entonces es un trabajo ad honorem, pero es un, tienen, un, tienen dos, o tienen un par de empleados de administración, pues, que, que hacen la liquidación, que ayudan, que atienden a los vecinos, no sé yo, pero, los que organizan, los que manejan todo, y después están las comisiones de, del barrio, claro. que están integradas por vecinos. Entonces imagínate, es un, es un chino puerto, es, es, es increíble la, la cantidad de problemas, discusiones, peleas. De, uh, a uno sí, a uno le gusta sí, sí cosa, como ¿no? te dije. Sí, van, sí. le golpean la puerta. Entonces digo, estas cosas, vos puedes tener un caso como mi barrio, que, que acá no, no hay un, un administrador de consorcio que tenga millones de barrios, sino que sería el único cliente. Por otro lado hay gente que administra y tiene muchos barrios o muchos edificios. Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenemos el equipo? Nosotros, eh, dentro del organigrama de Octopus hay una estructura que nos encanta, que es que eh, es, es la que llamamos Head of, que, que sería como el, el responsable, el owner de una determinada área, y es eh, uno de los valores de Octopus es Extreme Ownership, y, y está reflejado en ese hacerse cargo a todo nivel. Así que el, el Head es el responsable a todo nivel de ese área. Tenemos un Head de Admin Finanzas, uno de Desarrollo, uno de Producto, eh, uno de Sales, uno de Customer Experience y uno de, de Marketing. Entonces, el equipo de Marketing está conformado por el Head y después hay tres personas abajo, entre analistas, SDR eh, y, y una persona específica de Marketing. Eh, y, y el rol de ellos es generar contenido, generar esta propuesta de valor que te decía, que, que agregue valor a, a los administradores, y a partir de eso generar entrevistas. Después en el funnel eso pasa al equipo de sales, en donde se divide en, en distintos perfiles, eh, típicamente entre aquellos que trabajan con administraciones más chicas, que tienen un determinado perfil, y con administraciones más más grandes o, o más complejas, más sofisticadas, como puede ser la de un barrio, de muchos edificios, etc. Eh, eso más que nada por el, por el tipo de perfil de, de cada administrador. Y después de eso también hay un área de implementación específica para, para el momento de, eh, cuando hay una conversión, bueno, acompañamos mucho en todo el proceso de implementación para que no estén solos, eh, claro, que, es, es un lío eh, implementar porque cada, cada consorcio, tiene, cada administrador tiene sus procesos. Entonces, no son todos igual, el, el, <ríe> el caso tuyo que traías recién. Probablemente, no sé, me imagino que deben liquear con Excel. Pero tenemos que acompañarlos a ustedes en el proceso de implementar un sistema para todo el barrio, para todo el country. Y probablemente el, los, los responsables que lo hacen a donor no tengan mucha experiencia en. Eh, sistemas de gestión de administración de, de canteres y barrios. Entonces hay, hay mucho esfuerzo ahí de nuestro lado, mucho acompañamiento para que ese onboarding sea lo más suave y amigable posible. Y me imagino que mesa de ayuda, todo para, por el tema de que es un sistema... Bueno, sí, obviamente que <risa> después está el no, equipo el de... Ticket, el, claro, el ticket del customer Service. Sí, durante tres meses te acompaña el equipo de implementación por eso digo, somos eh, muy dedicados en, en la parte de onboarding. Y después de esos tres meses, sí hay un equipo de customer que es omnicanal, tenés eh, de teléfono, WhatsApp, chat, mail, lo, lo que necesites, porque sabemos que ahí tenemos que estar para, para ese momento. O sea, es, es, lo nuestro es como, yo digo, como que es hot sale todos los meses, ¿no? Porque ah. el, el momento de, de cierre de la liquidación para nosotros es como eh, como ahora estamos en hot sale, que una vez al año, bueno, nosotros todos los meses tenemos ahí ese hot sale que, que, el, que realmente los usuarios nos necesitan, entonces, por eso es que damos un soporte omnicanal y, y estamos muy, muy encima de eso. Qué bueno, qué bueno. sabes que, bueno, para, para, para ir cerrando la, la nota y te agradezco la, la participación, eh, contaros cómo, cómo se ven en, en los próximos años, porque ahí, eh, como había leído, como me dijiste lo de México y, y vi que tenían como una meta de llegar a un millón de usuarios, que también está buenísimo en los próximos años, entonces, eh, al margen de México, sí. ¿tienen pensado atacar otras, otros países o otras zonas? Sí, el, el target que nos pusimos nosotros es llegar a ese millón de, de unidades funcionales en los próximos cinco años, eh, un millón de usuarios. Eh, parece muy ambicioso versus lo que construimos hasta ahora, pero la realidad es que el crecimiento se va acelerando. Nosotros, eh, esta, este ecosistema que estamos construyendo cada vez está más maduro, cada vez tiene, resuelve más problemáticas, entonces eh, por suerte la adopción es, eh, va teniendo un crecimiento acelerado y con eso buscamos también expandirnos al resto de la región de la TAM, empezando obviamente por México. Pero los países más fuertes como Brasil, Colombia y, y Paraguay, que también es, es muy interesante. Eh, y posiblemente, ¿no? un, un poco de, de spoiler, porque todavía no, no lo comunicamos oficialmente, pero posiblemente un, un desembarco en Europa, en España. Qué bueno, qué bueno. Ahí nosotros, como grupos generadores, también estamos ahí. Acabamos de abrir nuestra sociedad en España, tenemos nuestro primer cliente en España, que es de Real Estate, o sea, estamos en eso, en servicios bueno. profesionales, así que te, te entiendo, es todo, todo un desafío y, y está, está buenísimo, bueno, hay, hay, hay que hacerlo, eh, hay, que, hay que experimentarlo. La verdad que te vamos a pedir data. Sí, sí, bueno, humildemente lo que podamos, eh, con todo gusto, uh, eh, como es, ahora le, le digo a Tincho y a Estefano, que, no, que nos deje en contacto, porque después también tenemos ahí para... Para hacerte alguna invitación a un almuerzo en el networking, que es lo que amamos mensualmente nosotros de empresarios eh, eh, Ahí en, en Capital Federal. ¿Vos dónde estás ubicado físicamente? Sí, estoy en Capital. Ah, buenísimo. Bueno, eso bueno te va a quedar. en realidad estoy en provincia, pero trabajo en Capital. Estoy, estoy acá cerca, así que... Está bien, está bien. Está bien. Nosotros estamos por colegiales. Hacemos, una vez al mes hacemos almuerzos de networking que justo antes que vos entres estaba anunciando que el próximo es el 19. Eh, así que hacemos eso, lo, lo, lo único presencial. Todo nuestro modelo es online, pero hacemos encuentros presenciales con, con un cocinero en un lugar privado, cocina abierta, solo para el número uno de compañía. Damos microcharlas de temas de finanzas, de ventas, de marketing, de networking, comida y bebida ricos. Está, está bueno, La pasamos bien. <ríe> así que bueno, te vamos, te vamos encantado en, vamos de ir. Encantado de ir, gracias. Así que, gracias bueno, por eh, la invitación. No, por favor, te súper agradezco. La participación, Nicolás Y bueno, un gusto tenerte Y gracias por todo con los lo que nos contaste Y espero que, que puedas llegar más rápido De lo que piensas al millón de usuarios Bueno, dale Muchísimas gracias por la invitación Un placer Y espero que sigamos en contacto Sí, por supuesto Ya a través de Tincho Ya seguimos seguro en contacto con él Por WhatsApp Muchísimas gracias, Nicolás eh, Bueno, como vieron todos Nicolás va a Cigalupo Ahora nos vamos a una tanda